Juan Pablo Castro, el profesor de Tai Chi eh, del programa de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Y eh, estamos hoy acá eh, para ofrecerles una clase de Tai Chi eh, que va a comenzar más o menos en unos días. Aquí entonces pues, vamos a, a mirar eh, que se vayan conectando las personas. Eh, recuerden que se pueden poner mensajes. Eh, entonces eh, las personas que se vayan conectando. Eh, para que nos vayan escribiendo, por favor, eh, y saber quién nos, quién nos está acompañando. Darling, qué bueno, qué bueno tenerte por acá, excelente, eh, espero hayas estado, estés bien. Súper, súper, súper. El primer mensaje. Lo mismo te digo. Qué gusto, qué gusto que estés aquí conectada con nosotros. Espero eh, estés bien. Y vamos a aprovechar aquí. Um, vamos a hacer más o menos unos 50 minutos ahorita en eh, una sesión chévere de Tanchi. Eh, aprovecho para preguntarle. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? La música, los sonidos de fondo, ¿están, ¿están bien? Nubia, muy buenos días. Eso, se está empezando a unir la gente. Eh, disculpen, me acaba de escribir alguien de la fundación. Entonces, eh, para contarles que comenzaremos clase en unos... Eh, 10 minutos eh, entonces eh, pues le, le agradecemos a la Fundación eh, Neumológica esta oportunidad de poder ofrecerles eh, esta clase de chip eh, a toda la comunidad de, de pacientes y del programa también de rehabilitación pulmonar, recuerden que está abierto al público en general, pueden invitar a sus familiares o las personas que están con ustedes en este momento <coughs> vamos a pues mientras se, se van uniendo las personas, recuerden, eh, si tienen agua, aprovechen para prepararse para la, la sesión que va a comenzar ahorita. Pueden tener algo de tomar. Eh, um, la idea es que estemos con ropa cómoda. Eh, Diana, muy buenos días, Diana. <ríe> Excelente. Eh, por favor, escriban, escríbanos también de, de qué lugar se conectan, si están en Colombia, en qué ciudad o si están en otros países. Eh, por favor, para, para saber de dónde nos están eh, acompañando hoy. Eh, entonces, bueno, les estaba diciendo, la idea es que eh, tengamos ropa cómoda, eh, como están en sus casas, pueden, podemos hacer la sesión, eh, los ejercicios, los pueden hacer en eh, descansos, si lo desean, puede ser también en medias, si escogen en medias, ojo se resbalan, que sea eh, seguro, eh, o también, recomendados, zapatos muy, muy planos, muy, muy planos, con una suela, eh, ojalá no muy gruesa. Eh, la idea es eh, poder sentir bien la planta de los pies. Eh, y bueno, ropa cómoda, que se pueda mover libremente. Eh, recuerden eh, también, eh, buenos días desde Bogotá, Jorge. Bienvenido, Jorge. <coughs> eh, <coughs> qué bueno que nos acompañan. Una vez más, lo repito, si quieren invitar a sus familiares o las personas con las que están ahorita, eh, esto está abierto pues al público en general. Eh, aquí nos siguen escribiendo más personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vemos que hay personas de Bogotá por el momento. Vamos a ver si nos acompañan personas de otros lugares. Eh, entonces, también para los pacientes, se eh, recuerden... Eh, si tenían que tomar eh, algún medicamento, espero lo hayan tomado. Eh, si no tuvieron tiempo de desayunar, pueden comerse una manzana, una fruta ligera, no, no mucho. <coughs> eh, todavía hay tiempo, un poco más de 5 minutos antes de que comience la, la sesión. Eh, entonces, para que estén preparados y Dianita, Dianita Sierra, desde Boyacá. ¡Qué bueno, Diana! Entonces, bienvenida, Diana. Vamos a hacer una sesión de Tachi en unos minutos. Idali, eh, qué, qué bien, qué bueno, hace días que no, no hablamos. Eh, sí, sí, sí, afortunadamente eh, eh, podemos organizar esta, esta clase en Tai Chi, retomar un poco lo que hemos hecho en la, en la fundación, vamos a hacer ejercicios muy, muy similares, algunas cosas un poquito diferentes, eh, <coughs> entonces espero que Idali lo aproveches y lo disfrutes. Andrés Navarra, eh, desde Bogotá, bienvenido Andrés Fercho Torres también, Diana Yvon desde Bogotá, entonces eh, pueden, pueden dejar los comentarios, recuerden ahí en el chat, ahí, eh, si yo estoy haciendo ejercicios pero tienen alguna pregunta eh, sobre el tema de la clase, sobre relacionado con, con la clase, eh, pueden escribir al chat que tenemos personas que no, eh, de, la, de la fundación que nos nos van a ayudar para responderle las preguntas, ¿vale? Entonces, eh, aprovechen este medio, no duden en las preguntas eh, y aquí estaremos pues para contestarles, ¿listo? Eh, son las 9 y 8 minutos, estaré comenzando en unos 5 minutos más o menos, eh, entonces vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas. Aunque ya tenemos un buen número, aparece 28 personas, estamos conectados, super, super, super, super, eh, entonces, permítanme un momento, tengo un mensaje acá de la fundación, voy a confirmar si hay alguna cosa que necesito, listo, listo, Entonces, bueno, qué bueno tener esta oportunidad eh, para hacer ejercicio en casa, ¿no? Eh, espero ya estemos un poco eh, con el ritmo de la cuarentena. En mi caso personal ya le cogí el ritmo, no he salido casi, eh, estoy acá trabajando desde la casa. Entonces, eh, eh, pues la idea es que todos estemos, eh, todos estemos eh, eh, cuidándonos lo más que podamos, ¿no? como ya lo hemos escuchado, eh, estar en casa es en, en la mejor opción en este momento, y sin embargo es importante, eh, es muy muy importante eh, el ejercicio, ¿no? movernos, movernos, movernos, eh, hay una gran variedad de ejercicios que se pueden hacer en la población pues ustedes han visto, está ofreciendo clases, a, hemos tenido la oportunidad de hacer clases en vivo en distintos temas, y, y hoy pues les vamos a, a, a compartir esta clase de Tai Chi, entonces como para las personas que ya están conectados eh, eh, veo que se siguen conectando más personas, recuerden no, no duden en escribirnos comentarios hacer preguntas relacionadas con la clase preferiblemente y eh, contarnos desde dónde se están conectando, si están en Bogotá en otras ciudades, en Colombia o en otros países, eh, y bueno vamos hablando de una pequeña introducción acerca del Tai Chi, es un ejercicio chino que fue creado hace unos eh, ocho siglos más o menos, es un ejercicio terapéutico, originalmente también eh, es una arte marcial eh, y en el mundo contemporáneo se está dando a conocer eh, eh, mucho como eh, un ejercicio terapéutico con múltiples beneficios para la salud, eh, el Tai Chi y el Chi Kung, el Chi es una familia amplia de ejercicios y el Tai Chi pertenece a ese mundo eh, de ejercicios chinos, entonces eh, como para eh, que tengamos en cuenta, eh, para guiarnos, vamos en el Tai Chi, el enfoque terapéutico del Tai Chi comienza trabajando con lo que se conoce como las tres regulaciones, tres regulaciones. Es algo muy sencillo, simplemente vamos aprendiendo a regular nuestro cuerpo, la primera regulación, vamos aprendiendo a regular la respiración y vamos aprendiendo a regular nuestra mente, cuerpo, respiración y mente. Eh, son, son aspectos que están completamente interconectados eh, entonces para la clase de hoy eh, hagamos un poco, hablemos un poco de la regulación del cuerpo eh, es principalmente aprender a ajustar la postura aprender a ajustar la postura entonces para el trabajo que vamos a hacer hoy la idea es que simplemente tratemos de estar cómodos eh, en, en nuestra postura en los movimientos en la postura, estar cómodos eh, tratar de mantener el cuerpo vertical erguido eh, y soltar excesos de tensión, relajarnos un poco, no tiene que ser perfecto, pero soltar excesos de tensión. ¿no? Eh, en cuanto a la regulación de la respiración, eh, es un tema eh, muy muy importante, eh, para nosotros hoy simplemente va a ser respirar de manera natural, respirar de manera natural y no forzar la respiración, por momentos vamos a coordinar la respiración con algunos movimientos de una manera muy, muy natural, eh, sin forzar. Eh, si, si se sienten incómodos, pueden simplemente focalizarse en la postura y el movimiento. No hay necesidad de forzar la respiración. Eh, y aprovecho para decir eh, si en cualquier momento se sienten ahogados, con, con cansancio perdón o con algún dolor fuera de lo común, pueden hacer una pausa, pueden parar. Eh, tomarse uno, dos, tres minutos y regresar según cómo se, se sientan, no hay necesidad de forzar, ¿listo? Entonces, bueno, son las 9 y 13, eh, ya hay un buen número de personas conectadas, al parecer son 37 en este momento, entonces eh, vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando, les recuerdo, mi nombre es Juan Pablo Castro eh, y le damos las gracias a la Fundación de permitirnos este, este espacio para eh, compartir esta clase de, de Tai Chi. Entonces vamos a comenzar con un calentamiento eh, donde eh, vamos a soltar un poco nuestras articulaciones y empezar a encontrar movilidad y estirar ligeramente el cuerpo también, ¿no? listo. Entonces vamos a empezar aquí a acudar un poco mejor. Entonces vamos a ponernos de pie. Eh, podemos tener un asiento en la mano. De pronto lo vamos a necesitar. Eh, para el equilibrio si es necesario, entonces podemos tenerlo aquí a la mano, yo lo voy a dejar aquí cerquita, listo, entonces, bienvenidos, preparémonos para comenzar nuestra sesión de Tai Chi, espero me estén viendo bien, yo creo que sí, está todo en orden, eso es, entonces, vamos a simplemente poner los pies para más o menos al ancho de los hombros y vamos a comenzar sacudiendo eh, las manos, las manos. Desde el codo vamos a empezar a sacudir antebrazos y manos, de la siguiente manera, aquí. Desde el codo, desde los codos, sacudimos, y aprovechemos para soltar las muñecas, las palmas y los dedos de las manos. Y pueden explorar distintos ángulos. Siempre desde el codo sacudimos antebrazos y manos. Exploremos distintos ángulos. Si hay alguno donde siente que se está soltando y lo están disfrutando, pueden mantener ese ángulo. Eso es, muy bien. Ahora vamos a juntar nuestras palmas y los lo dedos con una pequeña eh, presión y vamos a inhalar, traemos las manos cerca del pecho, al pecho solar, exhalamos, subimos ligeramente, inhalamos, exhalamos, al inhalar apretemos un poco las palmas ligeramente, y luego exhalamos, relaje las palmas, inhalamos, exhalamos, inhalamos, vamos a permanecer unos segundos acá y hacemos una presión ligeramente hacia un costado, luego presión hacia el otro costado, un poquito de presión hacia el otro costado, muy bien, de nuevo, inhalamos, exhalamos. Y de nuevo, desde los coros, vamos a sacudir antebrazos y manos y relajen muñecas, las palmas y los dedos. Y ahora vamos a entrelazar las manos, los dedos desde la base. Vamos a progresivamente empezar a dibujar círculos soltando las muñecas, suelten las muñecas, muñecas sueltas, exploren esa movilidad y cambiamos la dirección, cambiemos la dirección, exploremos esa movilidad en las muñecas, vuelvan a cambiar la dirección, hombros relajados y las muñecas relajadas, y cambiemos la dirección, vamos en otro sentido. Muy bien, y de nuevo, desde los codos, sacudimos antebrazos y palmas. Eso es muy bien. Ahora, vamos a pensar en nuestros codos, en la articulación de los codos. Un ejercicio muy sencillo. Eh, los codos, los brazos ligeramente separados del cuerpo, palmas hacia el cielo, pies paralelos. Y vamos a llevar los hombros ligeramente atrás y abajo, un poquito atrás y abajo, sincronizando con la respiración vamos a inhalar, extendemos desde el codo exhalamos, flexionamos, las palmas se acercan a los hombros, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos entonces, traten de sentir la articulación muy bien, bien, ahora palmas girémoslas hacia la tierra inhalamos profundo luego exhalamos inhalamos <coughs> exhalamos Inhalamos, exhalamos, y traten de sentir esa movilidad en el core, en los codos. Pues, muy bien, ahora vamos hacia los hombros Vamos a hacer círculos con los hombros sincronizados con la respiración Inhalamos Al subir Exhalamos acá. Inhalamos exhalamos, exhalamos Movimiento No muy rápido Y traten de encontrar El rango de movimiento Inhalamos al subir. Exhalamos al bajar y relajen el pecho los hombros. Y permitamos que el pecho participe un poco en el movimiento. Si es. ahora cambiemos la dirección, inhalamos al subir por atrás. Exhalamos bajando por el frente. Ver, es inhalación profunda el pecho relajado el movimiento no muy rápido sin generar tensiones bien continuemos ahora con movilidad de nuestro cuello muy importante es este, muy recomendado eh, lo pueden hacer con los brazos al con las manos aquí en la cadera, en cualquier posición que sea cómoda, el tronco va a estar mirando hacia el frente, no lo, que no gire, solo gira la cabeza y el cuello, ¿vale? hombros y troncos mirando hacia el frente. Entonces vamos a girar el cuello y vamos a tener la intención de mirar hacia las esquinas de atrás cuando la cabeza gira. ¿vale? Inhalamos, abdominal en profundo exhalamos girando hacia el costado hasta llegar a un límite cómodo y miramos hacia atrás, esa es la intención, regresamos inhalando profundo hacia el frente, luego exhalamos girando hacia el, otro, el costado y tenemos la intención mentalmente de mirar la esquina de atrás, regresamos con inhalación, exhalamos, y cada uno continúa a su ritmo. Relajemos el cuello, los hombros. Importante la intención de mirar hacia la esquina de atrás. y regresemos hacia el frente, soltemos, muy bien, ahora, para lo siguiente, acerquemos un asiento, ya casi lo vamos a necesitar, entonces vamos ahora a trabajar de abajo hacia arriba, simplemente vamos a poner un pie, en la punta de un pie ligeramente atrás, y vamos a hacer círculos, y traten de sentir el pie y el tobillo, y poco a poco entremos en un movimiento continuo, suelto, y amplio Suaveza. buena conciencia del pie y el toque y cambiamos la dirección Suaveza. y con el otro pie la punta ligeramente atrás un poquito y empezamos a entrar en ese movimiento constante y suelto con la buena conciencia del pie y del tobillo y cambie la dirección la pierna está relajada y relájese el tobillo Precisamente. eso es bien y para el siguiente ejercicio si lo desean se pueden apoyar en un asiento, eh, en una pared, por ejemplo, o simplemente lo pueden hacer con las manos aquí en la, en la cadera. Entonces vamos a poner un pie de apoyo mirando hacia frente y vamos a subir la pierna, rodita a la altura de la cadera y vamos a abrir presionando un poquitico y regresamos. Abrimos, haciendo un poquito de presión y regresamos y traten de sentir la movilidad de la cadera un poquito de presión un poquito de presión si quieren se pueden dar la vuelta, mirar hacia el otro lado. vamos a repetir lo mismo con la otra pierna rodilla a la altura de la cadena abrimos un poquito de presión suavemente y repetimos y repetimos varias veces Buena conciencia de lo que está sucediendo en nuestra cadera, Algo de presión suavemente. Bien. Y uno, similar, similar. La punta de pie la, de apoyo la pueden poner hacia el frente, voy a 45 grados. Y vamos a hacer pequeños círculos con conciencia de esa apertura si desean pueden poner la punta del pie atrás para tener mejor equilibrio la punta del pie atrás y comenzamos y buena conciencia de esa movilidad de nuestra Y vamos del otro lado, recuerden, pueden utilizar el asiento, de apoyo 45, por ejemplo, y venimos aquí. ¿Se Con conciencia de esa movilidad de la cadera y soltemos, ahora utilizando nuestras palmas y la superficie de los dedos, vamos a golpear sobre toda la zona de la cadena un poquito atrás también eso es, muy bien ahora vamos a seguir subiendo por nuestro cuerpo y vamos a tomar una postura de pies paralelos, bastante, una buena distancia entre los pies y flexionemos las rodillas. Si sí, antes de comenzar, sientan el peso bien repartido en la planta de los pies, un poquito más hacia talones, columna vertical y el peso 50% en una pierna, 50% en la otra. Y vamos a poner una palma en el abdomen y el torso de la otra palma atrás, más o menos a la misma altura. Y en este momento visualicen la cintura o traten de sentir la cintura. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer círculos horizontales con nuestro abdomen. A partir de los músculos de la cintura estamos empezando a dibujar círculos con el abdomen. No muy rápido. Y trate de sentir ese rango de movimiento. El peso está bien repartido en ambas piernas. Y vamos a girar la cadera hacia un costado y el cuerpo. Y mantenemos la misma movilidad. El peso está 50% en cada pierna más o menos. Observen que el pecho no se mueve casi. Estamos trabajando de la cintura hacia abajo. Y giremos hacia la otra esquina, la cadera y con la cadera del tronco. Exploren esos distintos ángulos. Venimos hacia el frente y ahora estando atrás cambia la dirección del círculo de nuevo desde la cintura. El pecho no se mueve mucho y giremos la cadera hacia una esquina. Con la cadera, todo el tronco, los hombros, el peso más o menos 50% en cada pierna. Y ahora la cadera la giramos hacia la otra esquina. Seguramente ya están empezando a sentir calor, vamos a venir ahora hacia el frente y vamos a estirar las piernas, hacer una pequeña pausa relajando el abdomen y tratemos de sentir las sensaciones, toda la zona del abdomen, la cintura, la espalda atrás, también relajando, Una vez. muy bien y yeah. acerquemos un poco los pies paralelos más o menos al ancho de los hombros de nuevo flexionemos las rodillas y vamos a, a girar suavemente hacia atrás en tres tiempos primero la cadera luego la cintura luego los hombros estiramos los brazos suavemente hacia la esquina de atrás regresamos hacia el frente y ahora cadera, cintura, hombros, la mirada hacia la esquina de atrás. Estiramos suavemente los brazos. Regresamos la cabeza, los hombros. Cadera, cintura, hombros. Y la mirada hacia la esquina. Regresamos de arriba hacia abajo. Y de nuevo, cadera cintura, miramos hacia la esquina, regresamos, observen que las rodillas se mantengan hacia el frente, en la línea del pie, que no colapse, bueno ¿Vale? así, y de nuevo, cadera, cintura, hombros, miren hacia atrás, hacia la esquina, estiren bien los brazos, regresamos cadera, cintura, brazos, la mirada a la esquina, estiramos brazos y regresamos. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, las personas que tienen problemas de espalda eh, lo pueden intentar, háganlo eh, suavemente al principio, no lo marquen mucho, si tienen algún dolor pueden parar inmediatamente. En Entonces, eh, vamos a estar en un eje vertical, no nos vamos a inclinar mucho hacia el frente, vamos a tener pies paralelos, rodillas flexionadas, colos flexionados acá, y vamos a inhalar la cola va hacia atrás, abrimos el pecho, miramos al cielo, luego exhalamos, la pelvis gira hacia el frente, miramos la tierra y se acercan los colos, un pongo de costado para que lo vean aquí, inhalamos profundo, la cola va hacia atrás, abrimos el pecho miramos al cielo, exhalamos, pelvis va rotando hacia frente, miren aquí la pelvis, miren, se acercan los codos, inhalamos, profundo, exhalamos, pelvis, rotación de pelvis, miren que no me inclino mucho, me inclino mucho, inhalamos, extensión de la columna, Respiración profunda, exhalamos, se flexiona, contracción al frente, inhalamos, la cola viene hacia atrás, abrimos el pecho, vamos a llevar los brazos, las manos lo más atrás posible, luego regresamos hacia la tierra. pendis, pendis, la cabeza la vamos a empujar un poquito hacia el frente y hacia abajo, la espalda hacia atrás, la pelvis hacia el frente, inhalamos, abrimos bien el pecho, ponla hacia atrás y los brazos bien atrás, regresamos, pelvis hacia el frente, espalda dibujamos empujamos hacia atrás, redondemos un poquito los hombros y soltemos, muy bien, es una pequeña pausa, caminen unos segundos, suelten el cuerpo, espero vaya, estén bien, eso es, bien, ahora vamos a hacer un poquito de algunos estiramientos, de la siguiente manera, vamos a juntar los pies con esta copia, estén cómodos, entrelacemos las manos, Bien desde la base de los dedos, vamos a inhalar profundo, exhalamos, sigan palmas y empujen hacia el cielo, el cielo, encima de la cabeza, empujen hacia el cielo. Y con los pies empujemos la tierra. Y relajen los hombros y la espalda. Desbloqueen codos, bajamos por la línea media del cuerpo, de frente, soltemos. Y volvemos a hacer el agar, Recuerden hacer el agar complementario para el otro dedo índice al frente, inhalamos, exhalamos, intención de empujar hacia la tierra y hacia el cielo, relaje los hombros y la espalda, desbloqueemos codos, descendemos, bien, soltemos, volvemos a hacer nuestro agarre, inhalación profunda, exhalamos, hombros relajados, mantengan esa intención de empujar hacia la tierra, hacia el cielo, y giramos hacia un costado, la cabeza gira un poquito, y regresamos hacia el frente, y ahora hacia el otro costado, manteniendo la intención de empujar hacia la tierra y hacia el cielo, Regresamos hacia el frente, desbloqueamos, bajamos por el frente del cuerpo, volvemos hacia el estorado, inhalamos profundo, exhalamos, empujamos hacia la tierra, hacia el cielo, espalda relajada y giramos, la cabeza gira un poco más, miramos hacia la esquina, regresamos, y vamos a hacer otro costado la cabeza gira mira hacia atrás hacia la esquina atrás regresamos desbloqueamos y sorteamos muy bien entonces con nuestros pies paralelos vamos a explorar un poco la movilidad que utilizamos en el Tachín, la cual entre otras entre muchos beneficios nos ayuda a respirar nos ayuda a respirar entonces para los siguientes ejercicios por un lado vamos a tratar de tener las manos sueltas las muñecas sueltas y permitir la movilidad natural de la muñeca eh, los codos no van a estar estirados en ningún momento no se van a bloquear, siempre vamos a tener algo de flexión en nuestros codos ¿sí? y vamos a tratar de mover el brazo desde los hombros con una movilidad natural, suelta de la palma y la unión. Entonces, exploremos un primer movimiento en el plano sagital. Traten de pensar en ese plano, en este sentido, como si estuviéramos apuntando aquí, eh, y vamos a describir el siguiente movimiento, acercamos las manos un poco, casi como un diamante, sin que se toquen propiamente, y vamos a Subir, al bajar desbloqueamos rodillas, estiramos piernas, desbloqueamos rodillas, estiramos piernas, las muñecas muy relajadas y ahora inhalamos al subir, exhalamos, al bajar, inhalamos, al exhalar flexionan la cadera, imaginen que se sientan un poco en la cadera, suavemente, al inhalar se extiende la cadera, se extiende, exhalamos, inhalamos, estiramos las piernas. Hombros muy relajados y la espalda arriba muy relajada, suelta. Permitan una movilidad en las manos y en las muñecas Muy bien, eso es. Ahora trabajemos un poco, exploremos nuestra movilidad en este plano frontal, permitiendo esa movilidad de manos y es libre, entonces vamos a inhalar. Suben los brazos, visualicen ese plano. Exhalamos, flexionen rodillas. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, vamos estirando piernas, extensión de cadera. Exhalamos, flexionen rodillas y la cadena, se sientan un poco en la cadena, inhalamos, exhalamos, hombros muy relajados, espalda muy relajada inhalación profunda, exhalamos, Exhalamos, muy bien. Listo, bien, Ahora movilidad en este plano transversal. Traten de mantener los brazos en ese plano. Venimos acá. Inhalamos. Se expande. Exhalamos, flexionen las rodillas. Inhalamos, estiren piernas. Exhalamos. Inhalamos, estira las piernas, exhalamos, inhalamos, las muñecas muy relajadas, muy relajadas, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, estiren piernas exhalamos flexión rodillas, una más inhalamos estiren piernas, extensión de la cadera, extensión de la cadera exhalamos, flexionan piernas y la cadera, nos sentamos en la cadera Muy bien. suerte el un momento vamos a regresar a lado sagital pero esta vez eh, sin, que haya, sin que haya simetría en las manos, ponemos pies Vale, luz, volvemos a dibujar este pequeño diamante, las manos casi que se tocan y ahora vamos a, una mano sube, la otra baja ligeramente, y regresan, se encuentran más o menos a la altura del estómago y se separan, entonces con las piernas flexionamos y aquí se estiran las piernas, flexionamos las piernas, se estiran las piernas. Vamos con nuestra respiración. Inhalación estire el pie. Exhalación flexionemos el vientre. Inhalamos, Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Extiende. El estiramos piernas, extiende la cadera, flexión de piernas, nos sentamos en la cadera, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, las muñecas muy relajadas, manos relajadas, el abdomen relajado, la cintura relajada, Solté de molino. Espero estén bien. Recuerden, en cualquier momento pueden hacer una pausa. Si desean descansar, eh, y cualquier dificultad para respirar, tomen una pausa. No hay necesidad de hacerlo todo seguido. Bien. Y con nuestros pies paralelos, vamos a hacer un par de respiraciones para recuperar un poco acá, inhalando profundo. Y al exhalar, nuestras manos bajan por la línea bien. Y vamos a poner las manos sobre el abdomen, debajo del ombligo, hombros relajados y volvemos a inhalar profundo. Exhalar, las manos bajan por la línea media. De Entramos en contacto con el abdomen. Ahora inhalamos, imaginemos que recogemos aire. Aire puro. Bien. Y al exhalar, imaginemos, imaginémonos que ese aire entra a nuestro cuerpo, Manos en el abdomen. Con el abdomen, la cintetilla. Dos más, inhalamos profundo, recogiendo el aire. Abrazamos aire puro. Exhalamos. Empacamos ese aire hacia el interior de nuestro cuerpo. Relajamos los hombros. Inhalamos. inhalamos. Exhalamos. Empacamos al interior de nuestro cuerpo. Muy bien. bien ver es, si sí, sorteamos un poco. Es. Similar a lo que hicimos al principio, desde el codo, vamos a sacudir un poco las manos, los antebrazos. Y relaje muñecas, palmas y dedos. Desde el codo sacudimos, sacudimos. y regresamos aquí a explorar los movimientos de, que exploramos en un principio con los pies paralelos manos al frente del cuerpo casi en un diamante y nos vamos a mover en ese plano sagital vamos a inhalar profundo las muñecas muy relajadas exhalamos flexión en piernas nos sentamos en la cadera Inhalamos, estiren piernas, extensión de cadena, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, inhalamos. exhalamos, exhalamos hombros relajados, manos relajadas, inhalamos, exhalamos, plano frontal, inhalamos, exhalamos, flexión en las piernas, inhalamos, estiren las piernas, exhalamos, inhalamos, exhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, relajemos bien los hombros, la espalda arriba, también el pecho relajado, inhalamos, exhalamos. Y ahora regresamos acá para nuestro plano transversal, vamos a inhalar, se estirar piernas, visualicen ese plano, exhalamos, flexionen las rodillas, inhalamos, estiramos piernas, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos extensión de piernas, de cadera. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalación profunda. Exhalamos relaje hombros, relaje en espalda. Inhalamos. Exhalamos, suelos, bien, una pausa con el cuerpo, relajando el cuerpo, conscientes del abdomen y de todo el cuerpo. Y vamos a cerrar con nuestra respiración de recuperación, vamos a inhalar profundo, Exhalamos, las manos descienden por la línea de al frente del cuerpo, y la Y vamos a descansar las manos sobre el abdomen. Inhalamos profundo. Exhalamos Descansamos las palmas sobre el abdomen, debajo de la cintura, la espalda abajo. Inhalamos, imagino que abrazamos, recogemos aire puro y al exhalar lo empacamos hacia nuestro cuerpo, hacia el interior del cuerpo. inhalamos, abrazamos, se abre el cuerpo, exhalamos, empacamos hacia el cuerpo y va a bajar hasta la planta de los pies y sigue hacia la pierna, inhalamos, exhalamos, Sobre el abdomen, y vamos a descansar unos 30 segundos en esta posición. Hombros muy relajados y la mano Le damos unas 5 respiraciones abdominales sin forzar. Inhalamos, se expande un poco el abdomen. Al exhalar, entra suavemente, se la Inhalamos. Exhalamos. relajamos el cuerpo. Así de Inhalamos. Exhalamos. Ahora su ritmo, dos respiraciones más, sin gozar. Muy bien, bien, excelente. Entonces, qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Espero lo hayan aprovechado eh, y lo hayan disfrutado. Eh, este video va a quedar grabado en la página de Facebook de la Fundación. Entonces, eh, pues si quieren repetir la sesión, eh, la van a tener a la mano. Eh, entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Eh, espero se encuentren bien. Eh, y aprovechando nuestra, nuestra cuarentena en casa, eh, permanezcan en casa, eh, haciendo ejercicio, moviéndose, es importante, eh, no nos quedemos quietos eh, y pueden invitar a, a familiares también pues, para que aprovechen este eh, algo, un ejercicio un poquito diferente, eh, muy accesible, algo que las, la mayoría de personas van a poder hacer, entonces lo pueden aprovechar. Bueno, entonces, bueno vamos a estar, voy a estar cinco minuticos más acá, si quieren escribir algún comentario eh, podemos hablar, escribirnos un poco. Espero lo hayan aprovechado. Acuerden tomar líquidos. Si quieren, vayan a hidratarse un poco. Importante hidratarse, ¿no? Mantener buena alimentación y buena hidratación. Fundamental en estos días. ¿Cómo les pareció los sonidos de naturaleza y el volumen? Vamos a subir un poquito. Super. ¿Sabes? Bueno, tuvimos personas de Bogotá, personas en Boyacá. Eso, ya se me acabó ahí. ¿Qué, qué cálculo? Se acabó la música en ese momento. Entonces permítanme. Vamos a ver si aquí alguien de la fundación necesita algo. No, todo está bien. Bueno, entonces eh, espero eh, que tengan la oportunidad de vernos pronto. Eh, seguramente vamos a hacer más. Eh, recuerden que la, en la página de, de, la, de Facebook de la Fundación y también en YouTube eh, encuentran varios videos de la Fundación de distintos tipos de ejercicio para que los aprovechen: ¿no? fortalecimiento, estiramiento, yoga, ropa, para el Entonces, eh, aprovechen. Videos, tanto en youtube en el canal youtube de la fundación como en la página de facebook entonces bueno para cerrar eh, les doy muchas, muchas gracias por este espacio y y, um, y también a ustedes por habernos acompañado, muchísimas gracias aquí Hamilton Hamilton, con Alicia, ah, salúdame Alicia, qué bueno, espero que la cuéntale, cuéntale que la sesión ...que va a aprovechar en cualquier momento, entonces ahí quedó ya a la mano con Ana y Dani. María Teresa, ¿cómo estás María Teresa? <ríe> qué bueno verte también, excelente, ahí quedó el video para que lo aprovechen, ¿no? Eh, Carmen también, Fercho, Llegaste un poquito tarde, pero no importa, ahí queda, ahí queda grabado. Entonces lo pueden aprovechar en cualquier momento eh, que lo deseen. Bueno, se nos acabó. Bueno, sí, vienen llegando algunas personas. Vengan, vamos a saludar otro poco. Andrea Prieto, desde Canadá. ¿Cómo estás? <ríe> ¿Cómo están por allá? Ah, tu mamá está con, con nosotros, sí, sí, sí, qué, qué bien. Eh, sí, afortunadamente la fundación está ofreciendo una variedad de clases, entonces estamos acompañando a los pacientes y pueden ahí aprovechar al máximo eh, todo lo que tenemos para ofrecerles. Eh, Liria, ¿cómo estás? ¿Has podido seguir la clase con nosotros? Marta, wow, me saludas a Carlos, espero esté bien, mándale un abrazo, dile que vamos a hacer más clases, bueno, Cristina desde Ecuador, bienvenida, acabamos de hacer una clase de Tai Chi eh, adaptada, eh, muy accesible para pacientes de distintas condiciones y temas pulmonares, entonces ahí quedó, eh, me la pueden aprovechar. en la página, tanto Facebook, eh, esta queda en la página Facebook, creo que en la de YouTube también, ahí la pueden, la pueden aprovechar. Elvira, Elvira Isabel, muy buenos días, espero a, hayas podido seguirnos un poquito, ahí quedó el video. María Dolores desde Ecuador, espero estén bien, bien en Ecuador, cuídense mucho, Manténganse en casa, aquí, aquí les dejamos varios tipos de ejercicio para que eh, aprovechen y nos mantengamos en movimiento. Desde la casa, ¿no? Fuertes, estar fuertes. Jorge. Ah, se te está durmiendo la pierna, se te está durmiendo la pierna, fíjate. Fíjate mucho eh, cómo estás repartiendo el peso en la planta del pie y trabaja un poco movilidad en, de, de abajo hacia arriba eh, en tus piernas, en tus piernas, tobillos, rodillas Te puedes masajear tú mismo eh, y de pronto en algún futuro cercano tenemos la oportunidad de, de, de trabajar más en detalle para, para eh, ese tipo de condiciones, pero mucho! ¡Qué bueno, qué bueno! Un buen número de personas eh, nos han podido acompañar, han podido seguir, algunos se conectaron un poquito después. Eh, y recuerden, ahí queda, queda, y hay varios de varios temas, ¿no? Eh, clases de fortalecimiento, de estiramiento, de rumba, de yoga, y tenemos esta de Tai Chi también, eh, para que las aprovechen ustedes, su familia, familiares se les pueden compartir, es, es abierta al público en general, eh, ¿no? a la comunidad de la Fundación Neumológica y al público en general, para que lo aprovechen, o ¿no? Compártanlo con la familia. compartan con la familia. Andrea Prieto, ¿te, te, ¿te gustó? ¿te pareció interesante? Me alegra, me alegra, me alegra. Hay una gran variedad de, de cosas que podemos hacer en Tai Chi, en el Qigong, hicimos algo de introducción, algo muy accesible, eh, que es muy útil también para ayudarnos a respirar, obviamente. Obviamente, ¿no? Oxigenarnos como es de importante. Pam Espinosa desde Ecuador también nos está acompañando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh, eh, ahí para... No sé si habrás escuchado, estos videos quedan guardados, quedan en la, en la plataforma, en Facebook, entonces eh, los pueden consultar y aprovechar en cualquier momento. En cualquier momento, compártanlo con la familia, ¿vale? María Teresa, súper, <ríe> cosas similares a las que ya conoces, cosas un poquito diferentes también, eh, y Ana, buena, sí, a Diana también, muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, eh, Ruth también, ah, qué bueno, alcanzaste a estar por acá, ah, no sé, alcanzaste a estar en la clase también, me alegro. Sí, muchas gracias a la Fundación por a, permitir esta este oportunidad. Eh, los pacientes y nosotros también ¿no? lo agradecemos. Y entonces, para que lo compartan, ¿no? Compartan, Compártanlo con la familia, con amigos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Un abrazo.